lugar, los saludo a todos y todas, eh, sé que hay diferentes horarios eh, porque hay participantes de, de varios países de América Latina, algunos estarán recién saliendo de trabajar o en el trabajo aún, otros ya estarán eh, haciéndole un espacio a la cena, pero bueno, muchas gracias por, por hacerse este momento, hoy vamos a, a contar con con un experto que nos va a hablar acerca de las negociaciones del cambio climático, que es el tema clave de, nuestro, de, esta, de este módulo de nuestro curso de, sobre el cambio climático para periodistas, que iniciamos hace, hace ya casi un mes, en el que están participando cientos de periodistas de América Latina e incluso de otros países de otros continentes, y que está teniendo muy buen desarrollo, gracias a ustedes, tomaron muy bien la propuesta. Este es el segundo webinario, segundo diálogo con expertos, nos parecía importante que además de acceder a materiales y que ustedes compartieran sus visiones y experiencias sobre los distintos temas que trata este webinario, también pudieran tener un encuentro cara a cara, aunque virtualmente, eh, con con personas que están en el campo llevando a cabo, eh, ya sea la ciencia del cambio climático, hoy las negociaciones del cambio climático, eh, y como, como un, un valor agregado de, de esta propuesta de claves21.com.ar. Eh, como ustedes saben, este evento y el curso en general tiene el apoyo de Earth Journalism Network, una red de periodistas que trabajamos temas de ambiente y desarrollo sustentable, no quiero dejar de mencionarlo, eh, y que con, con su valiosa colaboración podemos, podemos brindar este curso absolutamente gratuito para todos ustedes. Eh, hoy tenemos Enrique Maurtua Constantinidis, eh, un experto de lujo en el tema de negociaciones climáticas. Yo, Ahora, ahora le voy a dar la palabra, pero antes les cuento un poquito, eh, si accedo a, a su currículum, denme unos segundos. Pero les aseguro que es un invitado de lujo para compartir con ustedes la experiencia de las negociaciones climáticas, no solo de cara al, al acuerdo de París que tuvimos en diciembre y que esta semana a abrirse a la firma sino también de todo el proceso de, de la última década que, que llevó a ese acuerdo y que tuvo avances y retrocesos por supuesto como ustedes saben bueno enrique Maurtoa constantinidis es experto en negociaciones de cambio climático de naciones unidas proceso en el que está activamente involucrado desde el año 2004 entre 2011 y 2014 fue coordinador regional de Climate Action Network Latinoamérica. Es coordinador del proyecto Agendas Climáticas Nacionales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARM, a quien siempre les agradecemos su, su colaboración con Claves 21. Y desde el Departamento de Cambio Climático de la Fundación Biosfera trabajó en proyectos de pequeña escala de energía renovable y educación ambiental. Actualmente coordina el grupo de mitigación de Climate Action Network International. Así que, como ven, tiene, tiene credenciales más que suficientes para, para que ustedes puedan aprovechar, escuchar su, su exposición, pero además eh, hacerle las preguntas que, que les interesen. Y, por otro lado, quizás eh, Enrique pueda ser una fuente para, para una nota periodística futura en, su, en sus medios. No, nos interesa también eh, poder proveerles de, de contactos claves para, para este tipo de de coberturas periodísticas. Eh, yo ya sé que se están presentando en el chat, eh, con nombre y apellido y contando desde dónde vienen. Eh, están entrando, todos tienen diferencias horarias, entonces se van aclimatando y que el audio y el video suene bien. Pero, bueno, eh, estamos en tiempo. Yo ahora le voy a pasar la, el micrófono a Enrique para que comparta su experiencia con nosotros. Y al término de su exposición vamos a abrir espacio para preguntas que se hace ahí en, en, en el canal de chat que tienen ustedes a la derecha de la pantalla. Eh, así que bueno, Enrique, yo te paso la palabra, te agradezco muchísimo tu participación en este webinario y, y en anteriores eh, actividades nuestras. Así que bueno, muchas gracias y el micrófono es tuyo. Damián, gracias a ustedes por la invitación, eh, la verdad que es un placer eh, en lo que pueda ayudar y en lo que pueda compartir, la verdad que con muchísimo gusto, este, la verdad que me vas a hacer poner colorado con, con, con tantas flores que tiras al, al principio, este, <ríe> pero bueno, es cierto que ya llevo un tercio de mi vida siguiendo las negociaciones de cambio climático, y, y bueno, o sea, desde grupos juveniles, siempre desde el lado de sociedad civil, este, he interactuado en las negociaciones climáticas, así que, bueno, voy a tratar de contarles un poco eh, sobre de qué se trata todo este tema de las negociaciones climáticas internacionales, un poco de la historia y algunas, algunas cosas particulares, que tienen que ver con el acuerdo, el reciente acuerdo de París que se acaba de firmar, en, que se acaba de crear en, en diciembre y que ya en, en unos días nada más, eh, ya más de 130 estados de todo el mundo confirmaron su participación para firmarlo y para que, bueno, después haya que ratificarlo y que empiece a funcionar. Así que, si les parece, voy a, denme un segundito que comparto mi pantalla, así... Todos pueden ver. Ahí está. Eh, Daniel, que me confirma se ve. Se ve perfecta. Buenísimo. Y, y lo otro que me vayas marcando el tiempo en caso de que se me haya, se me haga un poquito larga la presentación. No te a, creo que me voy a ajustar bien el tiempo, pero bueno, pues si acaso no bueno, eh, como les dijo, dijo Damián, este, yo estoy en Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Ahora, hace muy poquito, eh, pasé a ser el director del área de cambio climático. Eh, así que, bueno, es, eh, ahora estoy a cargo de todo lo que tiene que ver con cambio climático en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Eh, y bueno, quería empezar un poco la, la conversación... Con lo típico, un poquito de la historia de dónde venimos y hacia dónde vamos. Este, como todos saben, en, en la década de los 80, los países de todo el mundo empiezan a reconocer que el clima está cambiando y que eso está empezando a traer consecuencias. Eh, para eso le encargan a la Organización Meteorológica Mundial que desarrolle un panel de expertos, el que muchos habrán escuchado, el IPCC, el Panel de Expertos Intergubernamental sobre el Cambio Climático, para que genere información que dé bases científicas sobre la situación del cambio climático. Es así que años más tarde, eh, en, ya en el año 92, se celebra la Cumbre de la Tierra, que da origen a todo este proceso eh, de, cambio, de la Convención de Cambio Climático. La Convención es una convención ambiental dentro del sistema de Naciones Unidas que funciona como si fuera un cuerpo, eh, un cuerpo especializado en materia de... Eh, dentro de lo que es eh, contaminación atmosférica. En esa misma convención del 92 se crea la, eh, la, la Convención de Diversidad Biológica, la Convención de eh, Lucha contra la Desertificación, y, este, y, por supuesto, la, la Convención de Cambio Climático. Entonces, a lo largo de los años eh, fueron ocurriendo varios eventos, pero primero me voy a detener acá en la convención, porque todo esto que ocurre, si bien ahora está muy de moda hablar del Acuerdo de París, y, está, y todos sabemos que el Acuerdo de París y lo que va a pasar dentro de cinco años, cuando en el 2020 empiece a funcionar este acuerdo, en realidad, todo ocurre dentro del marco de la Convención de Cambio Climático. Entonces, la Convención de Cambio Climático es muy importante recalcar que tiene un par de principios dentro de los cuales opera. Eh, es muy importante mencionar que la Convención de Cambio Climático funciona como si fuera la constitución en un país, país. ¿no? Entonces, da ese marco general bajo el cual todos operan en, en esta cooperación internacional. Ese marco que da la convención es, eh, están acá algunas de las cosas más importantes, por lo menos a mi criterio, que tienen que ver con esto, de que todo lo que ocurre en la convención está basado en la ciencia, todo lo que, lo que se decide, todo lo que se trabaja, todas las decisiones que salen cada año de la Convención de Naciones Unidas, que hace su reunión anual, esas que se llaman COPS, eh, todo eso que, que se genera ocurre en el marco de la evidencia científica disponible. Y acá algo importante, el principio de precaución. El principio de precaución habla de que en realidad uno no puede tomar medidas que, para solucionar el cambio climático, pero que en realidad generen problemas en el desarrollo de los países o, de, o problemas de otra índole como seguridad alimentaria. Eh, es decir, básicamente que el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Eh, por otro lado, reconoce el derecho a las generaciones futuras, el desarrollo sostenible de todos los países y algo muy importante que después se traduce en todas las decisiones que ocurren en Naciones Unidas y el principal me eh, meollo de las discusiones que tiene que ver con este principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es decir, todos en el planeta tenemos responsabilidad, ¿no? Pero cada uno de una manera diferente. Aquellos países que tienen mayores, eh, mayores ingresos y que se desarrollaron a raíz de contaminación y a raíz de una revolución industrial que los ha beneficiado, tienen mayor responsabilidad que aquellos países que todavía no están en una etapa de desarrollo. Sin embargo, todos los países en alguna medida contribuyen a este cambio climático global que estamos viviendo. Y finalmente este principio de que el que contamina paga. Siempre que hablamos en Naciones Unidas o en general de cambio climático, tocamos un par de, de terminologías o un par de temas que para algunos a veces son difíciles de, de asimilar o para algunos por ahí les suena más, eh, más, más fácil, pero bueno, por si acaso voy a repasar brevemente qué significan algunos de ellos. Como por ejemplo, mitigación. Cuando hablamos de mitigar es básicamente tomar medidas que reducen los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Es decir, si yo tengo un proceso que de por sí genera contaminación eh, y tomo una medida que hace que esa contaminación o esa emisión de gases se reduce, estoy mitigando. Por otro lado, tema muy importante, la adaptación, que es que el clima cambia. El clima cuando cambia nos muestra que eh, eh, se generan impactos, entonces cuando uno genera estrategias para minimizar esos impactos en general negativos del cambio climático, eh, estamos hablando de adaptación. Ahora, hay un punto de esa adaptación en donde, no sé, por ahí hay, hay una zona en donde el clima se está volviendo más seco, entonces los cultivos que yo trabajo se empiezan a adaptar o empiezo a cambiarlos para esos climas más secos que se, que se vienen haciendo cada vez más normales. Entonces, ¿qué pasa? Eh, hay un punto donde ya rompemos con eso, no podemos adaptarnos más porque quizás ya no es que tenga un clima más seco, es que tengo un desierto, entonces ya no puedo hacer nada. Entonces, ahí ya empezamos a hablar de un término muy importante que, se, que tomó mucho auge y que seguramente este año va a tener bastante importancia en camino a la próxima COP que va a ser en Marruecos, eh, que es el tema de daños y pérdidas. Este tema de daños y pérdidas es un tema en donde decimos, bueno, ¿quién nos ayuda cuando no hay adaptación que valga? Cuando vino una tormenta y arrasó con todo lo que había y esa tormenta ocurrió por cambio climático. Siempre volvamos a esto de que todo tiene que ser con contraste científico. O sea, que haya habido una tormenta fuerte no necesariamente es que sea cambio climático. O sea, muchas veces hay lugares que sufren tormentas. Acá estamos hablando de cosas específicamente de cambio climático. Llevándolo a un extremo, sube el nivel del mar, se pierde un pueblo completo. Bueno, ¿quién se hace cargo de eso? Hay países que están por desaparecer por eso. Entonces ahí estamos hablando no solo de daños, sino de pérdidas. Y después términos muy importantes, financiamiento, o sea, ¿quién, en general hay un entendimiento en toda la convención de que son los países más desarrollados los responsables de hacer esa transferencia este, tecnológica y transferencia de financiamiento y apoyo a todos los países en vías de desarrollo o con menos capacidades. Después temas Ahí voy a decirlo rápido, este LULUCF es Land Use land use Change and Forestry, eh, que es básicamente el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la forestación. Por otro lado, RED, que es lo, la deforestación evitada eh, y, todo, y un montón de, de cuestiones eh, a, a, asociadas a eso. Piensen, y acá vale la pena que yo lo aclare, cada uno de estos términos que yo estoy diciendo muy levemente y de una manera muy sencilla, cada uno de ellos implica discusiones, comisiones, personal dedicado eh, de cada uno de los gobiernos de todo el mundo, discusiones y hasta trabas en las negociaciones. Entonces, esto es algo que, que es importante destacar, porque quizás ahora me lo toman un poco a la ligera cuando yo hablo de cada uno de estos términos, pero en realidad cada uno de estas palabritas en realidad es un mundo. Por otro lado, acá esto que yo les mencionaba hace un ratito sobre el financiamiento ¿no? de los costos iniciales, o sea, que tendrían que venir de países desarrollados hacia países en vías de desarrollo. Eh, y, digamos, en todo esto es algo muy importante y que en muchos casos se ha visto bastante desatendido en, en el transcurso de los tiempos, y que siempre ha sido un reclamo constante de los países en vías de desarrollo, esa falta de apoyo de los países desarrollados, y que ya me voy adentrando en algunas de estas dinámicas en donde los países que son desarrollados empiezan a plantear que hay países que en realidad ya no son en vías de desarrollo, llevándolo a un caso muy particular, China. O sea, China realmente es una potencia mundial económica, entonces los países desarrollados dicen, no tiene mucho sentido que yo le dé, apoyo a China cuando China realmente tiene capacidad para hacer. Esto es parte de muchas de las discusiones que están ocurriendo. Esto es solamente, yo esta presentación eh, la voy a dejar a disponibilidad de ustedes para que la tengan, esto es solamente para que tengan un poco de, de, de, una, de la estructura de lo que es la convención y que vean cómo los órganos subsidiarios permanentes son los órganos que están siempre en el marco de la convención, el tecnológico y científico y el de implementación, son los dos pilares de la convención en sí. Y después hay órganos particulares de diferentes áreas de la convención, como ser el protocolo de Kioto, como ser la plataforma de Durban, que es lo que, va, que, es lo que en realidad ya terminó y que va a empezar a ser ahora el acuerdo de París. Eh, y después mecanismos financieros, el, com el comité ejecutivo, esta es más o menos la estructura. En el fondo de la pantalla eh, está la secretaría del, eh, de, la, de la convención, que es el que asesora y el que, y el que facilita eh, toda la cuestión logística y técnica de todos estos grupos y por sobre todo, arriba, está la Conferencia de las Partes, es decir, el Plenario de Naciones Unidas. ¿no? Acá me quiero detener un cachito en el tema del de protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto en el año 97, se acuerda, eh, es un protocolo de carácter legal, vinculante, en donde los países del de mundo desarrollado en esa época este, son los, los, que, los que forman parte de este protocolo de Kioto. Son, no solo que forman parte, sino que tienen obligaciones de reducción de emisiones, cosa que es diferente ahora con el Acuerdo de París. Eh, el, el protocolo de Kioto se crea en el 97, pero no, se, no entra a funcionar sino hasta el año 2005, porque los países lo firmaron, pero no había el suficiente número de países que lo hayan ratificado, sino hasta el año 2005, en donde Rusia ingresa como el país que le da la posibilidad al protocolo de Kioto de empezar a funcionar. Entonces, el protocolo de Kioto, eh, ahí empiezan un poco también las trabas y, los, y las dificultades que tuvo el protocolo de Kioto, porque por un lado aplicaba solo para países desarrollados, que ya para eh, entrado el siglo 21, eh, ya los países desarrollados no son necesariamente los que más contaminan, ya hay muchos países en vías de desarrollo que empiezan a contaminar a niveles preocupantes, como ser India, China, Brasil, México, incluso en alguna medida está dentro de los 25 países más contaminantes, Argentina, mi país. Eh, entonces, es el escenario de emisiones, el escenario climático mundial empieza a cambiar también y eso empieza a generar tensiones entre los países y empieza a generar que el protocolo de Kioto empiece a perder parte de esa, de esa efectividad que tenía pensada en, el, en un momento inicial. Eh, de esta manera el protocolo de Kioto lamentablemente perdió bastante de, de esta legitimidad o de este, de este tema importante que queríamos que fuera, que es la reducción de emisiones, eh, al no tener incluido en el protocolo a un país como Estados Unidos, al, al ya tener naciones emergentes como China, como Brasil, eh, ya un mecanismo legal que haga reducir emisiones solo para este pequeño grupo de países empezaba a ser no tan significativo. Esto es una muestra de, de lo que sería un plenario, este, de Naciones Unidas. Eh, esto es una reunión interseccional. Las Re Naciones Unidas, la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático, se reúne una vez al año, generalmente hacia el final del año, en países que van rotando. Y después, por lo menos una vez más al año, hay una reunión que se llama interseccional. Esta reunión interseccional es donde se hacen las, las reuniones preparativas para la decisión que va a ser hacia el final del año. Siguiendo un poco con esta historia que les venía contando, teníamos lo del protocolo de Kioto, en el 2004 Rusia confirma, en el 2005 el protocolo de Kioto empieza a funcionar, y ya en el 2007, en medio de toda esta conversación que yo hace un ratito les mencionaba, los países empiezan a dar cuenta que esto ya no es suficiente si el protocolo de Kioto se cumpliría con todo lo que eso impl impl implicaba, el no alcanza para realmente bajar las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Entonces, en el 2007 los países empiezan a generar conversaciones para generar algo nuevo, algo que mejore el protocolo de Kioto, algo que agregue, compromisos a otros países que no están incluidos en el protocolo de Kioto, sobre todo Estados Unidos y países eh, de renta media o economías emergentes. Y por eso llegamos a este punto del 2009, que es la cumbre de Copenhague, que quizás alguno de ustedes haya escuchado de esa cumbre de Copenhague, a la que fueron tantos presidentes de todo el mundo y que no pudieron conseguir un acuerdo global que aplique para todos o que consiga realmente algo significativo en materia de cambio climático. Esta cumbre lo que hizo fue generar un gran momento a nivel mundial, la atención de todos los medios estaba ahí, eh, pero lamentablemente los presidentes en el último minuto no pudieron conseguir eh, este ansiado acuerdo. ¿Por qué? Quedaban un montón de cosas por conversar, y esto es un poquito paradójico, dado que eh, todas estas conversaciones internacionales solamente se tratan de eso, de conversar y negociar. Pero lo cierto es que había muchos temas en donde en el último minuto todos se daban cuenta de que no podían generar que estados soberanos se comprometan a tener compromisos de ese estilo. Entonces, así es como después el, del 2009 los países empiezan a reconstruir todo este proceso de negociación. Este proceso de negociación que empiezan a reconstruir en el 2010, que, que vino bastante, bastante difícil, porque la gente realmente había perdido toda la esperanza en materia de negociaciones internacionales. Y así es como en el 2011, los países acuerdan armar un nuevo proceso, que es el que nos lleva hasta 2015 para crear este acuerdo. Un acuerdo que, entre todos estos países que están viendo acá, tendrían que ponerse de acuerdo que para el 2015 iba a haber un nuevo acuerdo o protocolo o instrumento legal que aplique para todos los países del mundo, no solamente para los que figuran en este gráfico a la izquierda en el anexo 1, sino para todos en general, siempre respetando este principio que les dije al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, entonces de esta manera este nuevo acuerdo empezaría a funcionar en el 2020 y aplicaría para todos. Así es como hoy está más o menos, estas son emisiones del año 2012, eh, y es un poco lo que ejemplifica el argumento de aquellos países que dicen que ya no podemos tener un acuerdo o compromisos de los países que son solamente desarrollados. Si ustedes se fijan en casi dos tercios de este, de este gráfico, hay muchos países en vías de desarrollo. Está Brasil, está México, está Indonesia, está Irán, está la India, está la China. Entonces, esto es, entonces, un poco, en pensando en esta lógica, es que se dice, bueno, ahora todos los países del mundo tienen que eh, tener algún compromiso. Y acá es donde llegamos a este famoso acuerdo de París, en el que ah, nos llevó efectivamente cuatro años de negociación poder llegar al acuerdo de París. Esto no es menor, esto es un, un tema bastante delicado en el que hubo muchísimas tensiones, en el que hubo muchísimas conversaciones, pero en donde realmente se pudieron hablar de temas difíciles como esto de cómo diferenciar las responsabilidades de los países, cómo hacer que todo el acuerdo de París sea más equitativo y no igualitario. Esto es algo que parece algo bastante simple si lo tenemos en una conversación entre amigos, pero entre países no es lo mismo. No es lo mismo ser equitativo que ser igualitario a la hora de hablar de un compromiso internacional. Por eso, el Acuerdo de París, al que llegamos en diciembre del año pasado, cubre varios, varios temas que antes no se habían podido conversar. Naciones Unidas, todos los países, hace en el 2010 recién habían acordado que dos grados de temperatura era la, la temperatura global promedio a la cual sería ideal llegar o mantenerse por debajo de ese, de ese límite de incremento de temperatura. Entiendo que han tenido antes conversaciones sobre el tema científico del cambio climático, entonces no me voy a extender mucho en eso. ¿Qué es lo nuevo que tiene este acuerdo climático de París? Que eh, el objetivo que se pone es un objetivo de 2 grados, pero tendiendo a 1.5. Esto es muy importante porque pone, eh, recalca lo que dice en la segunda línea, que tiene que estar en, en línea con la mejor ciencia disponible. Y acá volvemos a darle esa importancia al rol de los científicos y el asesoramiento científico a la hora de tomar decisiones internacionales. Y que todo esto, hacia el final del siglo, tiene que llegar a un balance de emisiones y remociones de todos los gases, igual a cero, es decir, que todo lo que se contamina tiene que ser igual a todo lo que se absorbe por la tierra, para poder lograr una neutralidad en el, en el balance de emisiones. Esto es muy importante mencionar porque eso significaría, a grandes rasgos, que para el 2050 el mundo tendría que dejar de consumir combustibles fósiles. O sea, y esto no es menor, porque digamos, si queremos tender a ese 1.5 grados y si queremos este, llegar a ese balance de gases igual a cero, eso sería el primer paso que tendríamos que lograr para eso. Y finalmente, acá hay un elemento muy importante que es el de las contribuciones nacionales. Estas contribuciones nacionales son una parte crucial de este acuerdo, es ¿Qué es lo que va a hacer cada país? Recordemos que este acuerdo aplica para todos los países del mundo. Y como aplica para todos los países del mundo, es importante destacar que los países no quieren que se les impongan compromisos, sobre todo los países en vías de desarrollo. Esta fue una pelea muy intensa que se dio porque... Los países desarrollados que tienen capacidades pueden generar compromisos, tienen la capacidad para hacerlo, tienen capacidad tecnológica para hacer transiciones, pero los países en vías de desarrollo no. Entonces, aun cuando parecía esto de, de una cuestión lógica, realmente hay cuestiones de soberanía nacional que tenían que ser atendidas. Por eso estas, estas contribuciones nacionales se llaman contribuciones y no compromisos porque casualmente, si se llamaran compromisos, eh, había muchos países que estarían incómodos por una cuestión de soberanía nacional. No olvidemos que estos son estados soberanos que tienen que acordar por consenso y únicamente por consenso, todas las decisiones en estas reuniones de Naciones Unidas. Entonces, estas contribuciones nacionales, acá no las voy a leer, digamos, pero pueden ser de varios tipos. Eh, pueden eso es lo que genera una dificultad a la hora de eh, medirlas a todas y ver bien cómo funciona y si realmente están generando un impacto. Porque realmente, como ven acá, cada uno puede hacer una contribución nacional de la manera que lo desee y de la manera que les convenga. Esas contribuciones nacionales pueden ser políticas, pueden ser prácticas, puede ser efectivamente reducción de emisiones en determinados sectores, eh, o pueden ser simplemente mejorar la capacidad de eficiencia energética o la generación a través de energías renovables. Todo esto siempre con esta meta de largo plazo de conseguir una estabilidad de los gases de efecto invernadero. Voy a volver, ah no, acá estamos, eh, no voy a volver, sigo por adelante. Eh, estas contribuciones nacionales, el acuerdo global, Dice que no son suficientes. Cuando logramos el acuerdo en París, la decisión de Naciones Unidas es una decisión como todas las decisiones que ocurren año tras año. El anexo de la decisión es el acuerdo de París. Entonces, la decisión dice que se adopta el acuerdo de París y el anexo es el acuerdo de París. Esa decisión de Naciones Unidas dice que reconoce que no, hay, no son suficientes las contribuciones nacionales que se presentaron. Es decir, todos los países del mundo cuando presentaron su contribución nacional, plantean una contribución nacional que en realidad es menos de lo que deberían hacer. Eso tiene que ver con tácticas de negociación, tiene que ver con que el acuerdo todavía no estaba firmado, entonces si yo pongo una contribución nacional que es muy alta y después el acuerdo por ejemplo, me obliga o me ata a penalidades en caso de no cumplimiento, nadie quiso arriesgarse y todos han puesto contribuciones nacionales que sabían que podían cumplir. Entonces, el acuerdo de París, el, la decisión que se tomó en París, habla de que tienen que ir actualizándose estas eh, contribuciones antes del 2020 si sí queremos tener más chances de poder conseguir el objetivo de largo plazo. Estas contribuciones nacionales además tienen que ser revisadas y generar nuevas cada cinco años eh, y van a estar en un registro público, siempre con el principio de no retroceso, que este es un principio nuevo que se incorpora en el Acuerdo de París. Es decir, ninguna contribución nacional puede ser, eh, debe ser más, más peor, o sea, perdón por la expresión, pero la de, de ninguna contribución nacional debe ser peor que la que presentó antes. Es decir, que dentro de cinco años yo voy a presentar una contribución nacional, esa contribución nacional tiene que ser mejor que la que yo hice hoy. Por otro lado, el acuerdo global también habla del financiamiento, porque todo esto implica una cantidad de dinero importante. Entonces, el acuerdo de París habla, reafirma algo que ya se había hablado, si bien la cumbre de Copenhague tuvo eh, muy mala fama y realmente no consiguió, eh, no consiguió alcanzar las expectativas que se tenían, sí, la cumbre de Copenhague ya había hablado de un financiamiento, de un objetivo de financiamiento para el año 2020 de mil millones de dólares. Entonces, el acuerdo de París, la decisión de París, habla de que reafirma de que para el 2020 tienen que haber 100.000 millones de dólares y que tienen que ser 100.000 millones de dólares por año desde el 2020 hasta el 2025 y que después del 2025 tienen que escalar, tienen que ser cada vez más. Algo nuevo acá que tiene que ver con este cambio en el, en el escenario global tiene que ver con que los países en desarrollo pueden contribuir de manera voluntaria a el tema de financiamiento. Esto no es menor porque es algo que se pretend, siempre se pretendía que ningún país en desarrollo pudiera hacer eso, pero en vistas de eh, los nuevos escenarios y el nuevo estado de desarrollo de muchos países en vías de desarrollo, perdón por tanta redundancia, eh, es que se plantea esta, esta voluntariedad de los contribuciones. Algo intenso, yo les hablaba del tema de daños y pérdidas, el acuerdo global habla de daños y pérdidas, menciona el tema de, eh, le da una, una entidad propia que en general daños y pérdidas siempre se lo asociaba con adaptación y esto realmente muchas veces puede ser un error porque adaptarse no es atender los daños y las pérdidas, adaptarse es simplemente adaptarse al nuevo clima o a las nuevas condiciones, atender los daños y las pérdidas realmente es otro tema. Entonces el Acuerdo de París atiende a los daños y pérdidas como un único tema, le da una continuación a un programa de Varsovia de daños y pérdidas que se creó en el 2013, pero la decisión de Naciones Unidas de diciembre aclara que hablar de daños y pérdidas en el marco del Acuerdo de París no crea implicancias de compensación en ley internacional. Sin embargo, no excluye que haya otras herramientas legales del derecho internacional para generar compensaciones. Esto es algo que ha sido muy criticado, pero que eh, pero bueno, fue parte de la negociación y que terminó saliendo así, eh, por una cuestión de ver cómo se cómo se consigue un acuerdo en el que todos puedan aprobar por consenso. Es decir, los países más vulnerables querían el tema de daños y pérdidas, pero los países desarrollados no querían generar una instancia que les pueda complicar a nivel global en materia de compensación. Transparencia y cumplimiento es algo muy importante, todos queremos saber cómo se va a hacer para controlar que las cosas se hagan. Lo bueno que tiene el Acuerdo de París es que tiene un mecanismo de contabilidad y transparencia que es bastante robusto, es bastante interesante, tiene muchos elementos, considera un panel de expertos independientes, genera modalidades y características diferenciadas para países desarrollados y en vías de desarrollo, lo cual genera más, eh, más confianza en los países en vías de desarrollo para someterse a estos, a estos controles o a estos reportes pero sin embargo no tiene un mecanismo de cumplimiento. O sea, tiene un, cumplime, un mecanismo de cumplimiento, pero como dice ahí, es no, no cumplir. Eh, esto también es una parte que la gente ha criticado muchísimo, pero... De... ¿Sí? Disculpame, ¿podrías repetir la, el, los últimos 15 segundos? Porque hubo un corte en el audio. Ah, bueno, perdón, ¿ahora me escuchan bien? Perfecto. Buenísimo. Eh, supongo que lo de transparencia y cumplimiento es lo que no se nos, nos escuchó. Eh, entonces, en materia de transparencia y cumplimiento, el nuevo acuerdo de París <coughs> eh, cuenta con un marco de contabilidad y transparencia que es aceptable, que es bueno, que tiene bastantes... Eh, instancias como paneles de expertos independientes, modalidades diferenciadas para países desarrollados y en desarrollo, lo que genera más confianza entre ellos para poder someterse a esto. Lo que no tiene el acuerdo en sí es un mecanismo fuerte o del estilo que muchos quisiéramos, ¿no? de, de alguien que realmente controle y le diga, Vos cumpliste, vos no cumpliste y si no cumpliste, esta es tu consecuencia. Eso no está en el Acuerdo de París. Eh, eso ha sido muy criticado desde muchos grupos, este, pero sin embargo es algo que también tiene que ver con eh, la confianza y la voluntad que le pueden poner los países a animarse a tomar compromisos y no tener que someterse a castigos, por decirlo de alguna forma, eh, internacionales. De todas formas, esto eh, podemos, se puede conversar un montón, este, pero bueno, tiene que ver mucho con el nuevo marco jurídico eh, internacional en el que vamos a vivir después del 2020 y que probablemente va a empezar a generar presiones entre pares para poder generar mayor ambición climática. Ahora, hablando un poco de todo esto, cómo, cómo se traduce, ¿Cómo, qué significan todas estas cosas, porque muchas veces todo esto que hablan los diplomáticos en tiempos diplomáticos, que son muy largos, piensen que venimos de un proceso que ya lleva casi 25 años, eh, que realmente es un proceso muy largo eh, para poder conseguir un acuerdo. No se olviden que se acuerda por consenso y que, las, y que el gráfico que les mostré hace un, hace un rato muestra una diversidad de países muy, muy grande. Eh, esto realmente es algo que genera, eh, genera como mucha incertidumbre muchas veces desde el público eh, a la hora de ver cómo se traduce esto. Bueno, ¿cómo se traduce esto? El Acuerdo de París empieza a darle señales a los inversores, empieza a darle señales a quienes quieren apostar al futuro. Entonces, al tener un acuerdo de París que va a empezar a funcionar en el 2020 y que a nivel global empieza a dar facilidades para todos aquellos que quieran eh, reducir emisiones, entonces, la misma semana que se aprueba el protocolo de, el protocolo no, perdón, el acuerdo de París, los precios del carbón y del petróleo caen en diciembre y esa misma semana las acciones de las renovables suben. Entonces, esas son señales que empiezan a traducir toda esta conversación diplomática en cuestiones de realidad monetaria o de realidad de los mercados o de realidad de las personas. La característica de París también fue la presencia de muchos representantes del sector empresarial, muchos líderes empresariales que también estuvieron ahí para mostrar <coughs> apoyo a todas estas iniciativas. Muchas personas obviamente que hablan de marketing y demás, pero en realidad esto de alguna forma también empezó a contribuir a todo este movimiento climático que desde la sociedad civil venimos construyendo desde hace muchos años. Algunos de ustedes habrán escuchado de las marchas que han ocurrido en todo el mundo en el 2014 y en el 2015, eh, todas estas marchas que realmente han sido las más importantes en la historia de las negociaciones climáticas o, de, o del movimiento climático en sí, y que han generado presión en los líderes mundiales a la hora de tomar decisiones y de enviar sus representantes a estas negociaciones y poder generar un acuerdo que realmente sea significativo. Entonces, lo que nos queda ahora por delante es que la semana que viene se firma este acuerdo, que es la formalidad, la primera formalidad para poder avanzar, que hasta el 2018 hay que mejorar estas contribuciones nacionales, que esto es algo sumamente importante, porque si no realmente estamos en camino a no cumplir con ese punto, grado y medio de temperatura que nos pusimos como objetivo. Y acá un paréntesis desde la era preindustrial hasta la fecha ya aumentó la temperatura del mundo en casi un grado. Entonces, en realidad el margen que nos queda para tener acción es muy poco. Por eso, en 2018, mejor dicho, Naciones Unidas en esta decisión, le encarga al IPCC, a este panel de expertos de cambio climático, que genere un reporte sobre este grado y medio para el año 2018, que va de la mano con esta revisión y mejora de las contribuciones de los países. Y por supuesto, en este sentido, este acuerdo es igual que el protocolo de Kioto que les mencioné, hasta que no lo ratifique un número determinado de países, el, Pro el acuerdo de París no va a entrar en funcionamiento. Por eso, tan importante como haber tenido el acuerdo de París y firmarlo la semana que viene, es ratificarlo antes del 2020 para que efectivamente empiece a funcionar. Así que con eso yo cierro esta presentación, que hace un pantallazo enorme de, todas las, eh, de todos los hitos y diferentes cosas de la negociación. Eh, si tienen preguntas o si quieren hacer alguna consulta, estoy disponible. Acá abajo pueden encontrar mi, mi email y la página web de Farm si desean más información. Muchas gracias, Enrique. Espectacular la presentación. Súper clara. Eh, hay como un eco. Vos tenés eh, parlante. Ah, ¿no? Sí. Bueno, no... ¿sí? Eh, entonces, bueno, decía, muchas gracias por la exposición. Eh, Súper clara, por lo como la fui escuchando y siguiendo yo, y, y en Twitter también estuvimos compartiendo algunos conceptos, algunos materiales que vos estabas compartiendo con nosotros. Hay un montón de preguntas, te adelanto. Eh, sobre todo mucha preocupación acerca de qué pasa si estos compromisos no se cumplen. Eh, si querés te, te, voy, te voy comentando las preguntas que, que fueron pasando los participantes en el chat, que las tengo acá eh, copiadas. dale, Mira, dale. Eh, la primera pregunta que surgió fue si realmente se cumple el principio de quien contamina paga. Bueno, en realidad creo que tiene mucho que ver con esto de la con esto que hablábamos un poco del de esto de que del deseo que todos tenemos de, de este cumplimiento de las cosas. Como, se, como les mencioné es un principio. ¿Sí? O sea, es, es la base de la toma de decisiones de Naciones Unidas. Eh, no necesariamente que haya algo, como les contaba, en el protocolo de Kioto había un mecanismo de cumplimiento que tenía más que ver con este cumplimiento o no cumplimiento de los compromisos, eh, pero que al final de cuentas había países que no cumplieron de todas formas, había países que no entraron y había países que se salieron del protocolo de Kioto. Y ya está. O sea, con eso, entonces, eso es lo que siempre generó muchas, muchas dudas, mucho, mucho escepticismo sobre lo que podían lograr los países a la hora de generar este, un, un nuevo acuerdo climático. Entonces, en general, el principio de que el que contamina paga, es un principio que eh, se usa como base para, a la hora de generar estas conversaciones y negociar. Bien, eh, también preguntaron cuál es el aporte de Argentina, si lo querés sintetizar, porque obviamente la contribución, la... la contribución nacional es extensa y detallada, pero si querés comentar el aporte de Argentina en las negociaciones climáticas y sobre todo de cara al Acuerdo de París. Sí, eh, bueno, no, no, no mencioné del, del, de, la, de la parte de Argentina en particular porque, bueno, entiendo que hay gente de, de varios de los países. Este, pero, pero bueno, solo para ejemplificar, en el caso de Argentina, Argentina se comprometió a reducir un 15% las emisiones de sus emisiones nacionales respecto de una proyección de lo que Argentina emitiría en el 2030 si no hace nada. Ese, esa proyección se llama business as usual. Eh, entonces, se, supone, se tira un, un supuesto de lo, que, de lo que el país emitiría si no tomara ningún tipo de medida en, en un determinado año. Y el compromiso es, bueno, respecto de esa proyección, yo reduzco un 15%, es lo que dice Argentina, eh, y un 15% adicional si recibe apoyo financiero externo. Solo para ser un poco más justo con el resto de los... Eh, de los hermanos latinoamericanos, para poner este, hoy en ejemplo, Perú tomó una, una metodología similar, si mal no recuerdo va en el orden del 30% respecto de esa misma proyección. En el caso de Uruguay es una cosa que va más eh, ligada, ponen metas por sector, no me las acuerdo todas, pero digamos, o sea, por cada sector plantea metas específicas y en el caso de Brasil, que realmente es una contribución interesante, eh, plantea no una proyección al futuro, sino un año ejemplo del pasado. Eh, la proyección de Brasil, no la proyección, el compromiso de Brasil habla de que haría una reducción de emisiones de... En, creo que era el 45% respecto del año 2005. Eh, entonces, se los comparto como para que vean la diversidad de contribuciones que hay eh, y, y dónde y de qué tipo es que la plantearon cada uno de los países, por lo menos algunos, como para que tengan una, una idea. Bien. Eh, y con tu amplia experiencia en organizaciones de la sociedad civil, ¿Hay participantes eh, interesados en saber que comentes qué cosas se pueden hacer desde la sociedad civil para obligar o presionar a los gobiernos a que cumplan las contribuciones y que las aumenten de ser posible? ¿Qué cosas se pueden hacer desde la sociedad civil para generar presión en el gobierno? Sí. Bueno... Eh, lo que tiene interesante el, el Acuerdo de París es que, por lo menos en, en mi opinión y lo que estuvimos, eh, lo que compartimos con algunos colegas, es que da un espacio muy amplio para las organizaciones y para las personas que no son gobiernos para tener una participación, para generar presión. ¿Por qué? Porque el Acuerdo de París empieza a dar un marco internacional en el que los países pueden eh, mejorar, digamos, su performance, eh, su sustentabilidad, eh, siempre mirando a lo que es la cooperación internacional. De esta manera, la sociedad civil, ¿cuál es el rol que tiene? Es el de velar por que se cumplan esas cosas, es por el hacer ese acompañamiento, no siempre es pelear, ¿sí? a veces uno también puede acompañar los procesos en los países, la idea de, los, de las contribuciones nacionales siempre fue de que sean procesos participativos, entonces que haya consultas públicas, hay muy buenos ejemplos de Chile, de Colombia, de Perú, eh, en donde realmente la contribución se abrió a la sociedad, se le dio tiempo para que, para que la estudie, para que la vea, para que hagan aportes, en el caso de Brasil lo mismo. Eh, de esta manera hay oportunidades en donde la sociedad civil puede involucrarse, y si no está ese espacio, la sociedad civil puede demandarlo, o sea, puede pedir, puede generar esta presión mediática, esta presión de firmas, presión de la sociedad, de los movimientos, en donde pueden generarle esa presión diciendo, si el país va a firmar el acuerdo de París, el país se va a comprometer a mejorar cada cinco años su contribución el país se va a comprometer a cada vez hacer una contribución mejor y cada uno de los ciudadanos, cada una de las ONGs, conoce mejor que nadie cuál es su situación de país como para saber si el país puede hacer más o no. Entonces, también hay una presión que se puede generar, como les digo, desde los movimientos sociales, se puede generar desde los estudios, desde estudios jurídicos, se puede presionar desde el sector empresarial también, porque el sector empresarial también es un actor que en muchos casos es ejecutor o es el que contamina, entonces necesita de ese incentivo y está viendo que hay un marco jurídico internacional del cual el sector privado puede sacar un provecho siempre y cuando el Estado le provea un marco jurídico nacional para poder ser aplicado, entonces hay un montón de de espacios en donde se puede incidir para que los gobiernos cada vez generen mayor este, compromiso. Y por ahí, si quisiera hacer, al, hacer algún aporte como más concreto en materia de, de alguna acción concreta, lo primero que podemos hacer, por ahí lo que dije suena como muy, muy general, este el acuerdo se firma el viernes que viene, viernes 22 de abril. De ahí, lo antes posible, cada país tiene que ratificar ese acuerdo. Para ratificar ese acuerdo, los países tienen que llevar esa firma del acuerdo que viene del poder ejecutivo de cada país y ponerla a consideración del parlamento o del congreso que tenga el, el propio país y ahí decidir, y adoptar y ratificar el Acuerdo de París que por lo menos en el caso argentino eh, y en general en, en, en muchos países, una, un acuerdo de este tipo se ubica por debajo de una constitución nacional y por arriba de una ley nacional. Entonces, es un marco de mucho peso y que por eso es importante que los congresos lo aprueben. Entonces, y en los congresos tienen la responsabilidad de representar al pueblo, entonces ahí hay un acceso directo en donde los ciudadanos, las ONGs pueden acercarse y exigir que se tenga en consideración una ratificación eh, expedita de esta, del Acuerdo de París. Bueno, y acá hay otra pregunta que habla sobre el tema de, de que contamina paga, preguntan si no es un riesgo que se corre en cuanto a que las ciudades con recursos que se dedican a pagar y no realicen acciones de mitigación. Sí, como les digo, el principio quizás el, el principio de que contamina paga eh, muchas veces se transgiversa en, en eso, por lo menos en, en muchas conversaciones se transgiversa esto de que está bien. Mientras yo pago, puedo seguir contaminando. O sea, más que un, más que pagar, más que, más que, que el que contamina paga por, por, el, por lo malo que ha hecho, es tengo un pago por un derecho a contaminar. Ese es, ese es, el problema que muchas veces se malinterpreta o, o se tiende a transgiversar a la hora de hablar de todo este, de todo este tema de que el, el que contamina paga. El protocolo de Kioto hablaba mucho de los bonos de carbono, hablaba de mercados de carbono y ahí los países eh, caían bastante en esto de, bueno, no hago nada y compro bonos de carbono y tengo la conciencia tranquila. Bueno, casualmente en ese sentido es que se hace que haya un límite para los... Eh, para todo lo que son ese tipo de medidas o el uso de los mercados o lo que tiene que ver con todo lo es eh, lo que es diferentes mecanismos para generar estos pagos o pagos o multas, por decirlo de alguna forma, de eh, ante la contaminación o ante las emisiones en exceso. Entonces, esto de que, que el, el que contamina paga si bien muchos tratan de mal utilizarlo, ahí es donde entran los marcos regulatorios para limitar el uso de algunas medidas que, que usan este principio. Bien. Eh, y hay un montón de preguntas, pero yo voy seleccionando las que más están apegadas a, a la cuestión de las negociaciones. Eh, alguien pregunta, eh, mencionaste que... Eh, las contribuciones presentadas no son suficientes. ¿Qué tan lejos están de, de, de aportarse las contribuciones necesarias? Bueno, eh, nosotros hablábamos de este 1.5 grados, 2 grados, ¿no? Eh, las contribuciones nacionales, cuando uno suma todas las eh, todos los objetivos, los traduce, los consensúa y empieza a sumarlos, empieza a ver que <coughs> en lugar de apuntar a ese 1.5 grados, que es el ideal que queremos, o un máximo de 2 grados, que igual generaría consecuencias, eso también, o sea, que supongo que lo tengo entendido que lo han conversado en, en charlas anteriores, eh, pero 2 grados genera impactos. Genera cambios climáticos, genera subida del nivel del mar, eh, pero suponemos que se puede, que es, que es algo que de alguna manera se puede trabajar con cierta adaptación. Eh, en los compromisos actuales que hay, o sea, las contribuciones que están disponibles hoy, nos ponen una trayectoria, algunos estudios dicen de 2.7 grados y otros estudios dicen 3,5. Eso generaría consecuencias realmente graves, subidas del nivel del mar bastante más complicadas, <coughs> e impactos cada vez más fuertes. Esto realmente es algo que es preocupante y por eso es que se urge a que los países generen más. Es decir, <coughs> todos los países tendrían que mejorar su contribución nacional en una manera significativa, sobre todo los países más desarrollados, que son los países que más responsabilidad y más capacidad tienen. Eh, todos deberían mejorar su, su contribución para que realmente esté en su medida justa de contribución con respecto a su responsabilidad y su capacidad. Muy bien. Y preguntan, ¿qué se espera de Marruecos? Este año? Bueno, la COP de Marruecos este año es una COP que, que obviamente no va a tener toda la tensión que generó eh, París. Eh, definitivamente es una COP que va a ser un poco más tranquila, pero es una COP que es sumamente importante, sobre todo para estos temas de financiamiento, para estos temas de daños y pérdidas. Eh, y para algunas cuestiones de adaptación, siempre en el marco del Acuerdo de París, ¿no? Eh, <coughs> después, la COP todos los años se reúne y, y habla de, de muchos otros temas que tienen que ver con la convención, ¿no? Y para eso están los órganos subsidiarios que les mencioné. Pero algo muy importante para este año va a tener que ver con daños y pérdidas, porque este año es el año que se tiene que revisar y tomar una decisión sobre... El, sobre este mecanismo de daños y pérdidas, entonces se va a ver bien cómo va a ensamblar eso con el mecanismo de daños y pérdidas que está estipulado en el Acuerdo de París. Y por otro lado, cuestiones de financiamiento que realmente necesitan mejorarse y aceitarse en cuestiones de reglamentaciones, de dónde provienen los fondos, de sector privado, de sector público, eh, un montón de detalles, por los cuales nosotros también vamos a estar dándole seguimiento, porque no nos olvidemos que hay otra parte, que yo no ahondé mucho porque ya era mucho, pero eh, en el marco de todo esto existe lo que se llama el Fondo Verde Climático, que es a donde van a ir a parar estos 100.000 millones de dólares en el año 2020, por ahora tiene solamente 10.000, y ese Fondo Verde Climático de acá al 2020 tiene intenciones de gastarse a razón de 2.500 millones, millones de dólares anuales en proyectos para los países. En diciembre del año pasado ya salieron ocho. Entonces, esto es un mecanismo que empieza a generar ese movimiento financiero que va a ser necesario para que los países que tienen que aportar aporten dinero y que ese dinero realmente fluya hacia proyectos concretos que van a desarrollar países en vías de desarrollo en materia de adaptación y de mitigación. Así que los dos temas más importantes tienen que ver con eso. Hay otro tema relacionado a, a mitigación que tiene que ver con el desarrollo de reglas eh, para lo que es analizar la, cómo se van a contabilizar las reducciones de emisiones eh, y va a ser también cómo van a ser los planes de descarbonización que van a presentar los, los países. Pero bueno, eso ya es como ir mucho más en detalle, de, dentro de lo que es el, la negociación climática fina eh, y que van a trabajar los países en Marrakech. Preguntan también, eh, a, a alguno le causó mucho impacto cuando dijiste que podría desaparecer algún país y preguntan si podrías mencionar alguno de esos países que podrían desaparecer con la suba del nivel de las aguas. Sí. Eh, bueno, lo, el país que tiene más vulnerabilidad con eso es Maldives, Maldivas, eh, que no sé si saben dónde está, pero o sea, está, es una isla muy chiquita que está al sur de la India, eh, es una isla que es probablemente la primera en desaparecer si el nivel del mar sube eh, después de que superemos los 2 grados de temperatura. Entonces... Eh, junto con ella, después le van a seguir otras islas, eh, justo tenía otra en, el, en mente, este, Tuvalu, Vanuatu, que son, todas países, son todos países del Pacífico, que de repente por ahí algunos ni siquiera los conocen, son países que por ahí tienen 10.000 habitantes, son islas muy chiquititas, pero que realmente están al ras del agua, entonces... Eh, entonces, si el nivel del mar sube, son los primeros en desaparecer. Es más, para quienes sean argentinos eh, y, y conozcan, conozcan un poco, de. sean de acá, de, de la zona, por ahí, eh, muchos conocerán el, la zona del delta, eh, de, de la zona de Tigre, eh, toda la ciudad de Tigre quedaría bajo el agua si alcanzamos 4 grados de temperatura. O, si alguno paseó por Buenos Aires, eh, Ahí el, el agua solo con dos grados de temperatura ya dejaría el, la costa del río a la altura de Puerto Madero, que es un paseo bastante lindo y bastante turístico de la ciudad de Buenos Aires, que si han venido por ahí lo han, lo han visto. Gracias. Y hay mucho interés en, en, en ver cómo eh, se puede obligar a los países a que cumplan sus compromisos. ¿Qué tan lejos en las negociaciones actuales del cambio climático está estos, están estos mecanismos de poder presionar o sancionar a los países que no cumplen sus obligaciones en términos de, de compromisos, por ejemplo, de haber firmado el acuerdo o del de, eh, avance en sus contribuciones? Y esa es, es la pregunta, la pregunta difícil. <risa> este, eh, Realmente yo creo que a nivel, a nivel diplomático e internacional yo no sé si se puede generar un mecanismo que pueda realmente penalizar a los países. Es, a esta altura sería muy difícil conseguir, nuevamente recordemos que todo se aprueba por consenso, que los 196 países miembros se van a someter voluntariamente a un tribunal internacional o a, una, o a algún tipo de, este, de mecanismo o de comité de cumplimiento que los penalice eh, En general, eso realmente es algo que yo por lo menos lo veo sumamente difícil. Sí está la presión entre pares, sí es algo que va a ocurrir que no digo que sea algo real, realmente bueno, tiene que estar realmente controlado, pero con el tiempo ya la gente no va a querer productos que tengan huellas de carbono cada vez más grandes. Esto es algo que va a empezar a vincularse con el tema de los mercados. Eh, hay una cuestión de transporte internacional que también es muy importante y que, no, que está siempre en plena discusión. Las emisiones de un transporte de, de contenedores o de productos de un, de un país a otro ¿quién se hace cargo de las emisiones de ese transporte? El país que envía, el país que recibe, el país que es dueño del barco. Este, entonces, eso trae aparejados un montón de problemas. Entonces, a nivel diplomático, yo creo que no se va a conseguir más que lo que ya está en el Acuerdo de París. Eh, sí se va a poder conseguir por ahí más detalle de lo que ya está en el Acuerdo de París, eh, ver de qué manera... Se puede, se puede refinar o se pueden generar estas sugerencias o estas indicaciones que les va a dar cada, esto, cada uno de estos comités. <coughs> eh, y la presión definitivamente, creo que la oportunidad la tenemos los que estamos desde el lado de la sociedad civil, desde el sector empresarial, desde la sociedad misma, desde los consumidores, para ir pidiendo cada vez Energías limpias, energías renovables, eh, estar demandando más productos que sean realmente bajos en emisiones. De esa manera es que se va a poder generar este cumplimiento. Y que tiene que ver con el tipo de políticos que elegimos, con el tipo de políticos que tenemos y cómo les hacemos la presión para que nuestros países, más allá del escenario internacional, puedan este, hacer las cosas que nosotros necesitamos que hagan. Bien, para ir finalizando, porque ya estamos en horario, eh, acá preguntan, ¿cómo ves eh, en la hoja de ruta de cara al 2020? Eh, ¿Lo ves eh, con todos los, los eh, detalles eh, concretos para llegar a la, la, eh, la entrada en vigencia del Acuerdo de París? Y, y esto nos lleva a la pregunta... De ¿Cómo ves la actitud y el comportamiento y el compromiso de los grandes contaminantes como Estados Unidos y China? Bueno, acá hay un par de elementos de geopolítica que hay que tener presentes. Este año va a haber elecciones en Estados Unidos. O sea, vamos a ver quién gana. Eh, Estados Unidos definitivamente va a firmar el Acuerdo de París. La pregunta es si lo va a ratificar antes de que venga el próximo presidente. Sabemos qué, va a pas sabemos qué pasaría en materia climática si gana Trump, sabemos que cualquiera de los otros quizás tendría más chances, pero sabemos que Estados Unidos es un jugador de este, de este juego, que es bastante complicado y muy pesado, o sea, y Acá vale la pena mencionar que gracias a los esfuerzos que hizo el presidente Obama en los últimos dos años, más o menos, eh, es que se empezó a mover un poco más eh, todo el tema climático. Eso, no, más allá de lo que a uno le pueda parecer eh, la política exterior de Estados Unidos, es cierto que Estados Unidos se ha mostrado mucho más accesible que en toda la historia de las negociaciones climáticas o perdón, mejor dicho, de la, de la historia de las negociaciones climáticas de los últimos 15 años. Entonces, eh, eso es un dato no menor. Por otro lado, China, hay algo que es muy interesante. China es un país que definitivamente tiene dificultades muy grandes para asumir compromisos y mucho tiene que ver con el tamaño que tiene. Déjenme compartirles un detalle de de lo que pasa en China, y es que, por ejemplo, China está cambiando aproximadamente el 20-25% de su matriz energética a energías renovables. Ahora, 20-25% de la matriz energética china en energías renovables es una cantidad enorme de energía. Es una cantidad muy, muy grande. Entonces, los países están haciendo acciones. Lo que pasa es que, como si fuera un partido de póker, en realidad nadie quiere mostrar qué es lo que está haciendo y nadie quiere que los demás sepan qué es lo que, está, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que puede hacer de más cada uno. Entonces, el camino de acá a 2020 por ahora tiene bastante inercia. Logramos el acuerdo lo cual realmente fue algo tremendo, o sea, la verdad que estar en el momento de la firma del acuerdo, perdón, de la creación del acuerdo en, en París, fue un momento impresionante, eh, un momento de, de, de alivio y, de, y de, de alegría enorme, porque realmente era el acuerdo, así como está, es mucho mejor de lo que nosotros esperábamos que iba a ser el acuerdo. Así y todo con las altibajos que tiene el, el acuerdo, es mucho mejor que lo que realmente pensábamos que iba a salir. No significa que es perfecto, no significa que es ideal. Sí da un montón de buenas señales, un montón de marcos que se pueden mejorar y que se pueden trabajar en el futuro. Entonces hay que, hay que balancear un poco esos, esos claros y oscuros que tiene el, el, el acuerdo y que sí... Les genera esa conformidad a la mayoría de los países y les da la oportunidad de mantener esa inercia para que firmen ahora y para que en el corto plazo se pueda ratificar. Después habrá, va a haber que ver un poquito más cómo van a ser las dinámicas. Eh, hay países que ya lo ratificaron en sus países antes de haberlo firmado, eh, sobre todo las islas. Básicamente por una cuestión de que si necesitan de esto para sobrevivir. Eh, y, eh, y muchos otros países también se están apurando a conseguir esa ratificación del acuerdo para que empiece a funcionar antes de 2020 y puedan ponerse en su lugar varias de las políticas o de los reglamentos o de las instrumentaciones que ese acuerdo marco provee porque esto es como cualquier ley, que se genera una ley y después se tiene que reglamentar. Bueno, es lo mismo, se van a generar mercados, el acuerdo habla de mercados, bueno, hay que reglamentar esos mercados, porque obviamente tenemos los riesgos de que el mercado tenga reglas que no estén buenas. Entonces, hay un trabajo intenso que va a ocurrir de acá al 2020 y que es necesario generar esa presión, pero que por lo menos a este momento yo diría que todavía esa inercia está, eh, habrá que ver cuántos países van a revisar su contribución nacional, me parece que eso es la gran incógnita y algo que a mí personalmente me interesa mucho, eh, poder generar presión con los gobiernos y consultarles, y hasta llegado el caso molestarlos, eh, porque es necesario, porque si realmente no mejoran las contribuciones, realmente todo esto no va a tener... Eh, no va a tener mucho sentido tener un acuerdo que tiene contribuciones que no es tan bueno. Muchas gracias, Enrique. Y mira, para finalizar, porque hay un participante que, que nos, nos repite una pregunta, eh, si podés eh, precisar sobre cómo los países transparentan o informan sobre las acciones eh, en torno del Acuerdo de París. Eh... En realidad, bueno, primero, las, todas las contribuciones de los países se pueden encontrar en la página de Naciones Unidas. Está todo el listado completo de las contribuciones que generan. Y después, eso es algo que va a depender de cada país, o sea, qué mecanismo van a usar los países para comunicar a su población o cómo van a publicar todo lo que están haciendo en materia de cambio climático o en materia específica de las contribuciones nacionales. En el caso de Argentina, por ejemplo, eh, la página del Ministerio de Ambiente contiene los documentos de la contribución, las diferentes partes y eh, diferentes resultados de encuestas. Por ahora no, por lo menos yo no he visto que, a, que hayan comentado cómo iban a comunicar próximos pasos o avances pero eso sí definitivamente depende de cómo comunica cada uno de los estados eh, al interior de su país eh, y cómo se accede a la información en cada país. O sea, eso también depende mucho de cómo es el, el marco institucional o el marco legal para poder acceder a la información en cada uno de los países. En general, solo para aclarar, en general los responsables de eh, generar las contribuciones nacionales son los ministerios de ambiente. O sea, aliena dentro del Ministerio de Ambiente va a ser la persona responsable de la contribución nacional y potencialmente o probablemente la persona que le dé seguimiento a ese tema. Así que como pista les puedo decir que busquen a la persona del Ministerio de Ambiente. Bueno, muchísimas gracias Enrique. Eh, muchísimas gracias a los participantes que no solo escucharon con mucha atención y dieron un montón de comentarios, sino una enorme cantidad de preguntas, lo cual significa, Enrique, que les interesó muchísimo tu, tu exposición. Eh, fue súper clara. Eh, nosotros que conocemos de, de este proceso nos aporta también, así que muchísimas gracias. Eh, no quiero dejar de mencionar que... Detrás de cámara está mi, mi socio en claves21.com.ar, Fermín Cop, y que de hecho me, me fue apuntando a las preguntas de ustedes que hicieron en el foro. Y eh, me apunta acá que hoy el World Resources Institute anunció que va a monitorear lo que cada país haga en función de eh, los el cumplimiento de, de los puntos del Acuerdo de París. Eh, yo les agradezco muchísimo tanto a Enrique como a todos los participantes por haberse sumado a esta actividad de Claves 21 con el apoyo de Earth Journalism Network, especialmente a Enrique por prestar su tiempo y sus conocimientos y su experiencia, a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales que siempre nos acompaña eh, con mucha actitud de colaboración con las actividades que hacemos. Eh, y bueno, el curso sigue, la semana que viene va a empezar el módulo 3, que ya va a adentrarse en temas de comunicar el cambio climático, y en dos semanas tendremos otro encuentro en vivo eh, con, con otro experto que nos va a transmitir su experiencia y sus conocimientos. Eh, gracias de nuevo y un saludo grande y buenas noches, buenas tardes, buenos días, desde donde estén conectados, como corresponda para, para todos. Chau Enrique, chau Fermín. Chau a todos los participantes. Gracias a usted.